descargada o proveniente desde whatsapp o cuando la tratamos de importar en adobe illustrator nos sale este mensaje de que el archivo no se puede importar o de que el archivo no se puede abrir por un problema este problema surge porque como ya les decía la imagen viene desde whatsapp la cual la hemos descargado en nuestra computadora desde alguna nube puede ser desde google drive o simplemente conectando nuestro dispositivo móvil a la computadora para solucionar ese problema es muy simple en este caso en el sistema operativo windows lo que tenemos que hacer es ir, a, es ir al lugar donde tenemos la imagen descargada en, ese, en este caso es esta imagen simplemente le damos clic derecho le decimos abrir con y en este caso le decimos abrir con Paint cuando ya la tengamos abierta con Paint simplemente le damos clic acá al icono de guardar y con solo hacer esto automáticamente la imagen ya se puede importar en Adobe Illustrator ahí está o ya la podemos abrir sin ningún problema en adobe Fo photoshop ahí está entonces ya saben simplemente la abren en paint le dan guardar y el problema ha quedado solucionado amigas y amigos del rincongráfico.com espero que este vídeo tutorial les haya sido de su ayuda y por favor no lo olviden pregunten comenten compartan